Entonces, eh, obviamente que él ha, él ha eh, incumplido ¿no es cierto? esa medida sustitutiva, esa medida cautelar, y eh, es un prófugo de la justicia. El ministro de gobierno señaló que aparentemente el presidente cívico de Alchacachi, Elsner eh, el Larrazábal, habría fugado al Perú, argumentando ser perseguido político. Larrazábal tiene un proceso por el intento de secuestro en 2017 de un poncho rojo. Eh, corresponde a la justicia, en caso de que él haya salido del país, eh, eh, alertar a Interpol para que se lo pueda eh, eh, encontrar y luego proceder a la extradición. Probablemente en Perú, eh, porque ellos tienen conexiones con Perú, la gente que se movilizó de Achacachi tiene conexiones con un grupo del Perú. Romero eh... indicó que Interpol trabaja... Para dar con Laza Zaval, que ahora se convirtió en un prófugo de la justicia, aún se verifica el flujo migratorio del cívico investigado. Que Él estaba enjuiciado por haber convocado movilizaciones en Achacachi, eso es falso. Él estaba enjuiciado por torturas, vejámenes y secuestro de un de una autoridad originaria, de una persona mayor, ¿no? Es decir, que fue golpeada brutalmente y la tuvieron secuestrada por varios días, eh, una autoridad originaria de Achacachi, como un mecanismo de presión hacia los ponchos rojos, ¿no? entonces, él ha sido acusado por delitos comunes, no por una movilización. Recordemos que Larrazábal se encontraba siete meses con detención preventiva en San Pedro. Sin embargo, el 9 de abril se benefició con detención domiciliaria.